Y sí, este soy yo Antes de que todo se fuera al carajo Hey, ¿qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy Puchis Yo sí, soy sí, Miguel Y bienvenidos a un nuevo video Ok. okay. Como ya me título los chicos, el día de hoy me lo voy a declarar a mi novio Ah, de la verdad, me acabo de planear... ¡Vaya ¿Vale acá! Seguro que no tenía pensado, ya tenemos oh. más de tres meses juntos, muy felices, por cierto, la verdad, Dami. A la edad que tengo, tengo tantos años soltero, nunca he tenido una relación seria. ¡No creo! Y es mil mi mil primer años antes de Cristo. Mil años antes de Cristo. a la edad que tengo, te juro que es mi primera relación seria. En la cual mami lo conoce, le dice yerno. Su mamá me dice el viernes, me la llevo muy bien con mi suegra, mi mamá se la llevan muy bien con mi novio. Nosotros la llevamos con todos, de hecho el viernes, el, hoy es jueves, el martes mi mamá fue a ver a su mamá por unas cosas y todo eso y se conocieron también, me dio mucho gusto, la verdad se sintió muy bonito. Es bellísimo. Pues la verdad mi novio no se lo espera, ahora en la mañana nos levantamos y todo porque a veces me quedo a dormir con él. Mmm, yeah y desayunamos juntos todo lo hacemos casi todo juntos la verdad la relación que siempre ha querido tener se me cumplió mis fe entonces ¿tien? sí casi casi, ¿Tienes? casi, casi. ¿Tienes? casi, casi. casi pero el día de hoy chicos pues es una decisión que tomé porque la verdad siempre tuvimos empezamos la relación nada más con nuestro consentimiento de platicarlo como pareja pero nunca se me declaró él a mí ni yo me le declaró a él y la verdad que quería la relación aquí era él pero si les interesa saber más de nosotros Comenten para el tag del novio Para que sepan cómo nos conocimos nosotros Así que no se puedan perder este video Porque nadie se lo espera Ni mi novia se lo espera Estaba sacando la coreografía Y él me está ayudando con la coreo De la clase de ahora jueves Y pues le dije ¿Sabes qué? Se me ocurrió esto Se me ocurrió declararlo Porque él nunca se lo va a esperar Y va a estar muy padre y Ahora sí viene lo chido A ver, ¿qué tal se tiene? Primera mañana lo vi yo le sugerí que a veces le digo que quiero que ponerse para que sea un poquito mejor, porque me gusta como su estilo de. ¿Cómo es? Pues, entonces le sugerí que camisa y todo, y hasta le presté un short mío, y ya se lo puse y se puso una camisa rosita. ¡Gay! Y entonces, cuando lo vi con la camisa rosita, pues, ¿qué creen? Que también le puse una camisa de nuestro logo de la agencia de Dices Evolution. Pero antes para seguir con el video, les recordamos que damos clases gratis martes y jueves en las instalaciones de la agencia de chamelanes. Así que no se lo pueden perder chicos, martes y jueves. Totalmente gratuita si tú quieres crecer, bailar, eh, conocer artistas, etcétera, etcétera, etcétera. Ven para más información, síguenos en las redes sociales como el link más no se lo pueden perder. Y para no hablar más, nos vemos y a ver cómo va con la reacción de Pinario. La verdad sí estoy nerviosa porque se los juro que es la primera vez que lo hago Posiblemente pues es mi primera relación Después de tantos años Y luego la clase se va llenando Ya hoy, hoy sí, la clase Bueno, se dice que se va llenando ¿eh? Esperemos a ver qué es lo que pasa Yo ojalá y si, si, ya pero ha de hasta pero esperemos que nadie lo tome mal Ustedes lo nah, Ya la no abierta Pues definitivamente a la gente que le contentísimo por haber hecho eso es la primera vez que lo hago, pero por eso le pedí a él que él grabara para que no se diera cuenta sobre eso, pero siempre cuando damos clases gratis martes y jueves mi compañero Miguel y yo siempre nosotros bailamos solos para darles un ejemplo a nuestros alumnos que si sí se puede y todo eso en el momento de bailarlo, ¿no? En este momento lo estoy bailando Y con una de las mejores canciones que ha hecho Rosalía La canción de Beso Hermosísima canción Y vean la reacción, aquí grabamos con dos celulares Para que se vea la reacción de él Y mientras él está grabando Porque yo le pedí que grabara Así que vean cómo hago eso Me equivoco en este momento Cuando yo dije se me video de acorio Y aquí de vuelta me meto la mano en el bolsillo Y agarré el anillo especialmente para él Y es cuando me lo declaro Ahí Así fue lo que pasó. Esto fue el resultado. ¿Tú cómo te sientes, Luis? Muy emocionado. No me lo esperaba, eh. en serio. No digas mamadas, Mary Jane. Es J. Así nos lo llevamos nosotros. Muy pronto van a ver a otras personas que les guste. Den like, comenten si quieren ver el tal de el novio. Para poderles platicar cómo nos conocimos y todo eso, voy a estarlo publicando en mi cuenta de Instagram para que todas las personas en mi historia dejen su pregunta y vamos a contestar todas. no se pueden perder el próximo video de quién es más probable con Miguel Márquez que lo vamos a grabar y pues para que vayan a ver y compartan y comenten, pero pues ¿Tú cómo te sientes, Miguel? ¿Tú qué fuiste? ¿Tú qué reacción que dijiste? Triste. ¿Triste por qué? Porque a todos se Nada, se Ahí, Déjale marco. Ver... Ah, <risa> no, no se quedan. Bien, yeah, pues qué bueno. Me dio gusto ver a estos morros ya por fin crear su relación porque es lo que estaba chingui chingue el del lente. El delen. Del del se la tiraba mucho a este güey. Y pues se me, me sorprendió porque yo tampoco me lo esperaba no Es pues que todo fue previsto La verdad cuando yo vi que me puso la camisa rosa y todo eso sí Y cuando estaba sacando la coreografía y me apoyó él Se me ocurrió porque él se me quedaba Él se me quedaba viendo cuando estábamos sacando la coreografía Y le dije a Miguel, hay que hacer esto Y ya por fin, entonces él como no sabía Y como para que tampoco se diera cuenta Pues le estuve diciendo así como que Cállate que ni siquiera todas somos novios oficialmente No te me das de de que sabe que tanto Y él me decía, no pues yo te voy a esperar a Que tú te me declaras, le dije, no pues sigue esperando Porque tú te, tú, tú, tú te me tienes que declarar a mí Ah mamoncita me decía, antes de que pasara todo eso y todo eso y así y me dio mucho gusto y verlo así en la clase que estuvo aquí en la clase que estuvo muy padre, pero bueno ya sé, estuvo muy padre la verdad que bueno, pues ahí vamos a en el próximo video del tag del novio, pues él va a dar su respuesta y cómo se siente porque en la mía es la primera relación seria no sé ser, él, pero pues ya lo que lo digan en, en ese video Bye. y dale con eso entonces no olviden suscribirse, den like y compartan el video para más videos. Y activen las notificaciones para que todos los videos lleguen hasta la comodidad de tu hogar. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram, de nuestros tres. Y en las cuentas de TikTok mías y de Miguel. Y nuestro trío Iluminati, que no se lo puedan perder. Y todas las personas que sean de Guadalajara y quieren aprender a bailar. Todas las clases son totalmente gratuitas. Aquí les voy a dejar el video donde... Pueden ver todo nuestro trabajo cómo damos nuestras clases totalmente gratuitas Van a estar todo el año Así que esperemos si les guste Y también el video de que próximamente Vamos a re, ¿cómo se llama? remodelar nuestra agencia Por fin, gracias a Dios Y pues me despido chicos Gracias a Dios por esas oportunidades que siempre nos brinda tener Y también recuerden que si yo puedo Ustedes pueden Y si ustedes pueden Todos, todos podemos Y juntos hagamos una gran diferencia desde el amor cosas de gays